Y 13 siguiendo las instrucciones, haga clic en el enlace de abajo. Ingresará a la página web, ponga su nombre y dirección de correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, me la puede enviar utilizando el mensajero o Messenger. Presione: Quiero mi guía. Va a aparecer una segunda página donde tiene las instrucciones a seguir. De ahí se dirige a su email o correo electrónico. Revise el spam o junk por las dudas. Habrá el correo que dice el licenciado Fernando Soutulio. El nombre es suyo y acá está su guía. Bienvenido a quienes TV, Baje y verá un enlace que dice cuide su espalda y tendrá que abrirlo. No olvide su código de seguridad que está en el email. Ahí se abre una tercera página donde debe poner su código y Eureka ya entró a la guía.